Toyota y Vegamóvil Santo Domingo te traen el plan Flexi Toyota, el plan de pago de tus sueños con cuotas irresistibles, donde puedes dividir el valor del vehículo en tres partes. Primera parte, el inicial desde un 20%. Segunda parte, el financiamiento de un 40%. Y una tercera parte del otro 40% para el final del préstamo. En los cinco años tendrás cinco opciones para saldar este 40% renovar tu vehículo con nosotros y con el valor de tu tasación podrás contar con un balance a tu favor y utilizarlo para tu nuevo vehículo. Puedes ir abonando durante la vida del préstamo cuando gustes sin compromiso ni penalidad. Nos podrías vender tu Toyota y con una parte de este podrías saldar dicho balance. Podrás optar por financiarlo a nuevo plazo de hasta cuatro años o simplemente procedes a realizar el saldo sin ningún tipo de penalidad. Nunca había sido tan fácil optar por el Toyota de tus sueños. Vega Móvil Santo Domingo. ¡Vamos más allá!